Esto. Vamos a empezar aquí con el, con el, con la parte de Begin, que es como Crash, es como, bueno. En la parte que es de... de Trash es como carreras rápidas y, y aquí en Big Game pues sí está todo el eh, parece que está como lo que era completo, yo la verdad yo no me acuerdo pero de este video sí me acordaba de sale la, la chica y pues yo no entendía, lógicamente no entendía lo que decía pues no en esa edad no sabía inglés entendía, ya hoy en día pues ya no entiende perfectamente lo que estaba diciendo, pero pues igual no lo entiendo es porque no lo escuché bien porque no tengo buen sonido <risa> tengo que escuchar la voz y no pues suena todo cortado entonces no yo creo que pues eso es lo más fastidioso lo más malo, pero pues como decía en el anterior video pues, eso es lo que hay porque pues no se cuenta con un con una no sé si de uno punto si se le da como algo eh, Algo de qué, algo de configuración, porque ese sonido sí suena mal, pero no sé qué tendré que moverle. Ahora estoy con, pues, ya lo he trabajado en otras plataformas, pero... ¿Pero qué? Pero aquí en esto no, no sé... Eh, ¿Qué tendré que...? Ya? ¿Qué? Eh, no, tendré que, que no me acuerdo que tendré que moverle eh, pues en el, los que he visto es que dice que la parte en sonido pero pues está bien o sea eh, está bien por la configuración básica uy, sí, no me acuerdo de esas motos no las quiero ver para no dañar el Que pues nos dice que Dumoto moto 500, que si sí está intentando entrar, la claro, vamos a ignorar eso, pues que, quería entrar a la... que quería entrar a la parte de las motos a la mundo de las motos y pues quería hablar un poco de lo que salía en la parte derecha pero no, pues ese sonido es tan malo que mejor lo adelanto. Y aquí no sé cómo estará sonando ahora porque ahorita la verdad sí está sonando bien pero no. El sonido aquí suena un poco mejor pero la música sí suena mal. Vamos a ver cómo nos va con esta. Y vamos haciendo así por pista porque esto va a ser muy largo y para subirlos es un muy extenso, muy difícil. Pero yo sé que no se me ha olvidado, yo sé que si sí puedo, digamos, eh, batir un récord en este juego y en los que yo era vicioso, imagínese, eh, puedo batir los récords mundiales. Ya, ya, su convertir en una profesión. me quieren dar palo y maricas pero aquí lo que importa es también Uy. ir avanzando para pues también porque a ver cómo es el tiempo no pero uff no pero eso sí fue trampa Oh, yeah. de yeah, se puede echar reversa y también eso fue como es un dominio de la máquina raro Gracias.